La Junta es también un poco la continuidad del diálogo que se había iniciado sobre este tema a fines del año pasado, en noviembre, diciembre, que el gobernador convocó a legisladores provinciales, legisladores nacionales, al Consejo Económico Social, para avanzar en la profundización de todas las acciones que se llevan adelante y específicamente esta Junta, que, que fue incluida en la ley de emergencia en seguridad y servicios y asuntos penitenciarios de de fin del año pasado, es la institucionalización de este espacio en donde estamos representados los tres poderes del Estado que tenemos responsabilidad en el tema. El objetivo concreto es avanzar en el diálogo efectivo que ya venimos teniendo, articulando distintas acciones, pero priorizar las medidas, las acciones en conjunto. Mucho se habló de la importancia de lo que se viene llevando adelante respecto a los operativos multiagenciales en el territorio, el diálogo con los gobiernos locales que tienen eh, muchas herramientas que hacen a la seguridad, la seguridad en un, eh, en un sentido integral, eh, entendiendo que desde la iluminación de las calles hasta determinados dispositivos, el acceso a la educación, eh, distintos programas, no solamente sociales, sino de diverso tipo, tienen un impacto. Entonces, eh, cada uno de los poderes planteó una agenda, la próxima reunión, en base a lo que hoy se debatió, la puesta en común que cada poder hizo eh, de, las temas, de las cuestiones que se vienen llevando adelante, vamos a trabajar sobre un temario concreto con acciones específicas. Esta tensión social que se vive es una tensión de larga data, no es algo de hoy y que se viene trabajando desde hace tiempo esto profundiza la articulación y fue una, una, un espacio muy constructivo que no diluye las distintas miradas que tenemos, porque lógicamente las tenemos en cómo encarar y en cómo resolver, pero sí entender que cada uno de los poderes tiene responsabilidad en la resolución de esto y que... Eh, el mejor aporte que podemos hacer de cara a la ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas es eh, profundizar esta articulación y que haya un diálogo constructivo y efectivo. Cada poder tiene una responsabilidad efectiva en avanzar para la resolución de esta problemática y este es el ámbito eh, para hacerlo. Este ámbito eh, es en función de, de, de poder mejorar entre todos los poderes del Estado y haciendo una profunda autocrítica de lo que estamos haciendo mal y lo que hay por mejorar. Uh -huh. Y de hecho, la apertura básicamente es para poder eh, lograr un mayor consenso en lo que estamos de acuerdo y trabajar sobre el disenso de aquellos, eh, eh, aquellas opiniones en, en, en disenso que uh -huh. se, se terminan emitiendo, nada, pues vamos a sentar en una mesa y vamos a trabajar juntos para poder acordar políticas de, de Estado, pero de Estado en su conjunto, no solamente del Poder Ejecutivo. No es solo un problema del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial también tiene que asumir este, su rol en esto y el, y el Poder Legislativo igual. cada Uno hizo un aporte eh, y fue un diálogo, fue un ida y vuelta. no hay a ver, Todos hicimos una autocrítica, pero no es que fue un lugar de reclamo donde el resto de los poderes vino y se sentó en esta mesa para reclamar al Poder Ejecutivo respuestas. Cada uno se hizo cargo de lo que le toca.